Muy buenos días, ¿qué tal? Estamos en Calamocha, recinto ferial Y aquí tenemos los lo mejorcicos de, de Aragón ¿eh? Representados aquí los clubes más importantes ¿eh? Molino, de Valdez Partera Este no se sabe de qué equipo es El que va de Colorines Y aquí Sebas, el terror de las nenas, nenas. <risa> Bueno, ¿qué te cuentas? ¿Has visto el recorrido? ¿Eres de la zona? De... Sí, ¿sabes algo? ya he estado estudiando el track Ahora me acabo de bajar del rodillo Que hemos estado calentando bastante <risa> Eres un so, plin, a salir con los de adelante, ya me Estaba una cerveza ahora, cabrón <risa> No, la birra todavía ¿Cuántos kilómetros son? Pues 105 y creo que salen unos 2.200 de desnivel Joder. Decían 2.500 Dicen que 2.000, 2.100, bueno sí. Ya iremos de haciendo de y, y a la marcha ¡No! Ayer me preguntaron si era mi primera jamón bike Llevo me parece que 6 o 7, no tengo ni idea Joder. ¿Tú, Miquel, cuántas has hecho? Yo 4, con esta la cuarta ha ganado los más grandes. Hoy venimos velazo, a, tope. a ganar nosotros, ¿no? Sí. A ganar amigos. A ganar amigos, que tenemos un montón. Mira, luego pues más podremos hacer una foto. <ríe> sí, sí, y luego me hago una foto contigo. A ver, eh, esta prueba hay un montón de especialidades. Se han reinventado sí. este año, normalmente la hacían en abril y. Y dos pruebas era una maratón larga de 140 más o menos. Y al día siguiente una corta de unos 70 Y este año, totalmente diferente. BTT dos días XTM de 100 kilómetros XT el domingo Tenemos BTT y trail larga BTT y trail corta BTT, Tenemos de todo O sea, aquí podéis venir Y gozarla El que corra El que beba El que ande en bici El que coma el el Y todo wow, ¡Qué bueno! Y jamoncico bueno de Calamocha. ¿Cuántos kilos te han dado de jamón? A mí... A mí me sobran seis Pero kilos me han dado uno Creo A mí un kilo y medio Y aquí al que graba Le han dado dos kilos Eso. de jamón Este señor Se ha apuntado a la, a la trail la larga, vas a hacer sí. hoy la maratón. Hoy 100 kilómetros de bici y mañana 20 corriendo por el monte. ¿20 solo? Sí. Yo te ya vale, mal. ya. Hombre, no, para, para. Hoy los 2000 y pico de desnivel y mañana otros 800. 800, 800 o... corriendo vale. a pata. Tira, tira. Venga, eh. <risa> Muy bien, eh. Hombre, ahí me ganan los 2 kilos de jamón, ¿no? <risa> Hombre, no. <caro. risa> Que, ¡Ah! no sin muchísimo esfuerzo esta claro, mañana Manuel, se me ha roto el botoncito entonces voy a ir con el minutos? mando ¿sí? si es que sabía la que la se, la se la me la iba la a romper más, A ver, lo siento, no he podido grabar Los árbitros no nos han dejado No, no nos han dejado Que a le iban a sancionar con francos suizos <risa> Me iban a quitar la licencia Me iban a descalificar Y 200 francos suizos o no sé cuántos Bueno, ¿cómo te ha ido la carrera? ¿Cómo la has visto? ¿Cómo has visto la Hammond Bike? Pues bien, se me ha hecho un poco larga Hasta el 70 Bien, tres horas y media Y ahí he empezado a echar humo Y ya nada <risa> A petardear Sí. Y ya pues calambricos y, y a llegar. Y hemos llegado juntos. Que yo iba bastante por delante de él, lo único que yo he cortado gas a las dos horas. Entonces me ha pillado y un poco más y me deja tirado. Y, y nada, al ratico ya de pasarlo, pues he petado yo, ya me ha cogido y ya pues juntos a esta meta. Recorrido. Ha habido dos partes. La primera parte, muchas más sendas. A mí me gusta más, claro. Es lo que te va. a hacer, es lo que me va. Me ha gustado más, y luego ya pasábamos otra vez, era un bucle que volvías a Calamocha Y eran pues el resto, los 70 kilómetros de, de pisteo. pisteo Con una subida bastante jodida Lo hemos <risa> pasado mal, eh Hombre, había el cortafuegos ese podían haberlo rodeado por atrás Que hay una pista que se puede subir Pues han empezado, este ha empezado con los calambres Ay, ay, ay, y lo veo que se para que empieza a estirar Luego me han dado a mí por los dos lados, las dos piernas a la vez. Nada, pero, hemos sufrido como perros. Pero menos mal que a partir de ahí era todo bajada. Todo bajada, sí, hombre. Todo bajada. <risa> <risa> todo bajada. Un par de subidas jodidas. Pero bien, ha estado bien, bien organizada, bien marcada. Muy bien marcada. Sí, la muchos verdad. huevos fritos y jamón al llegar. Exactamente, me han hecho un masajico. Eh, lo de fisioterapia, Valdez Partera, muy bien. Sí. Paula, era la chica que me ha dado el masaje. Gratis, además. Joder. joder claro, claro, claro, gratis. Sí, sí, había barrica, barra, había. ¿Habitamientos? No paran, son unos cabrones. <risa> bueno, pero había <risa> muchos. ¿Cuántos habitamientos había? Seis pues o siete. Había seis o siete, sí que había un montón y se veía que había de todo. Pero como no paraban, pues yo claro. no podía parar porque si no me quedaba tirado. Porque no esperan, no esperan. <risa> <risa> no, espújame, joder! Ay, de Dios. A ver si me consigues alguna imagen de dron drone, para meterlo en el vídeo que está ahí, en el Pueblo uno con el drone, y me la mandas por Telegram. Vale, vale, ah, venga. Que me caigo. Vamos, vamos. ¿Mañana qué? ¿Te vienes al XCO? No, mañana voy a grabar a mi mujer que va a hacer la trail, la corta y también te grabar a ti también alguna sí, pasada me grabarás right? ¿Sí? claro sí. como es el circuito cerrado no dais unas cuantas vueltas cuántas hay? yo qué no sé. sé cuatro digo, cuatro vueltas me parece que son cuatro o cinco vueltas de cinco kilómetros me pones pues, te veré joder seguro sí, sí, sí, bueno sí. hazme buenas tomas eh te dejo el dron no que no sé ah. el dron ah, no pero la camarica y ya está y os vale. grabo a los dos y ya hacemos video, guapo. venga mañana nos vemos eh atento aquí a suscribirse darle al like suscribir la campanita y mañana más venga va Muy buenos días, ¿qué tal? Hoy, domingo, hacemos el XCO de la Jamón Bike Ayer me pegué buena paliza, fueron 100 kilómetros, 5 horas y media Y hoy me parece que van a ser sobre unos 20 o algo así Iba a reconocer el circuito y ¡pam! Cambio trasero crítico O sea, que me ha durado 5 horas y media el cambio trasero A bajar corriendo a la furgoneta y a coger otra batería como bien hice en el vídeo este de mejorando el XTR Me había dejado, ya veis, todo preparado para hacer un upgrade a la Thunder Los cojones, me había puesto los dos blips en el manillar Resulta que ayer por la mañana me iba a quitar el mando este que lo tengo de emergencia Me lo iba a quitar y me iba a dejar solamente los blips Y resulta que el mando derecho se me soltó y se me cayó Así que tuve que dejar el mando derecho y, y luego, Ana, así, durante la carrera tuve que hacer tres veces un pequeño microajuste Porque estaba todo el rato el cambio, clic clink, clic clic. He estado hablando aquí con un compañero y me comenta que también Conforme va bajando la batería del cambio trasero, los cambios van un poquitín peor Entonces, me parece a mí que me voy a volver al XTR Bueno, me gusta mucho el funcionamiento Va suave, cambia bien, pero cuando quiere cambiar y cuando no se gasta la batería Wow. A perro flaco, todos son pulgas. tú. Acabo de joder la cubierta y se me ha ido el tubele a tomar por saco. A llegar a meta y a intentar cambiar la cubierta y talonar. Muy bien, ¿eh? De, de cojón. Va el día de cojón. Ya verás. Bueno, espero que para el día 24, el sábado que viene, la quebranta hueso salga mejor. Que me parece que va a ir lloviendo y el domingo tenemos la subida al pollo que la última vez que la hice me lo pasé muy bien por aquí os dejo el vídeo y acordaros de que el 2 de octubre tenemos en Azuara la Azuara Bike Marathon carrera muy guapa también muy buenos días hoy vamos a hacer el unboxing de la cubierta continental Race King 220 Ay. Pues ya veis, pinchazo inoportuno, cubierta rajada, también mayor para la basura. Bueno, esto ya lo remendará, inmaculada. Importante, sentido de giro, vale, porque si no no andas. Muchas gracias. Hay dos tipos de líquido tubelés: el blanco que era el que llevaba ahí para para cubiertas y este que es un poquitín más denso para cámaras. Mira, mira, mira, mira, cómo está Luna. Pan. Hola. Pues no, Ciclos Almozara, servicio de urgencia. <risa> Cariño, ¿qué Hola. tal? ¿Cómo va? ¿Qué... ¡Nerviosa, nerviosa! ¿Qué crees que va a ir tu primer train? ¿10 kilómetros? No, 13. 13. 13, 13. <risa> bueno, mientras no me pierda y llegue sana y salva, bien. Siempre sí, sí, Que Mira, que hay un montón de gente. Sí. Todos iréis por el mismo sitio. Así yo que... creo que todos son expertos, ¿eh? Creo que sí. Que por bueno, yo estaré 8. por aquí esperando. Y a ver si grabo también al XTO de Fernando un poquillo. Venga, un besico. Adiós. ¿Qué tal la salida de tu mujer? Han salido a la marcheta todos. A la, a la marcheta no, que. Sí. Que iban corriendo, iban con muchas prisas. Hombre, han salido unos andando también, ya <risa> sí. te digo. Pero bueno, ¿qué? ¿Vosotros qué? ¿Os han dicho algo? A las 10, se retrasa, que estamos unos. ¿Cuántos estamos? ¿40 o algo así? Oye, que si eso cojo la bici y así Oye, somos 41. Oye, y si nos plantamos y en vez de 4 o 5 vueltas hacemos una y luego nos echamos unos huevos fritos, mejor. otro esto vaya castigo Miguel me cambias ¿Eh? <risa> no me hace gracia no ¡Bravo, bravo, bravo! Fernando Murillo Master 40 vaya Termina vaya dolor la... de huevos, Tú vueltas en el Xe ahí tenemos al compañero grabándolo enhorabuena chaval bueno, bueno, buena, buena. Bueno, tenemos... bueno, jamón bike 2022 terminada Jamón bike, jamón trail Bueno, ¿cómo se llame esto? La verdad que ha estado muy bien el ambiente Durante todo el fin de semana Lo único se ha quedado un poquitín descafeinado Ha habido poca gente Años anteriores veníamos 600, 700 Y sin embargo este año Pues en la de XCO hemos salido 40 Pero bueno, entretenido Todo muy bien eh... Ahora entrega de, de, de trofeos, a ver si me toca el jamón y sobre todo a comer huevos fritos y bien de jamón. Que no se vaya, que, por favor, que no se vaya, que haremos una llamada conjunta a las Es en este caso. Vicente, la Vicente, la vicepresidenta de la, vicepresidenta de la comarca. Recibiendo ese jamón de agonía y vamos con el primer clasificado Felipe Moñoz invitando a sus compañeros no Recalde, que se va a poner la foto en lo más alto del podio los tres mejores corredores en categoría más de 40. Javi.